lo chino, sabe. ¿Cómo tú estás bien? Días, ¿cómo está? placer, ¿Qué placer pena. Verte, placer no, sí, el profesor viene eh, en su condición de eh, candidato, candidato al candidato de, de, de la Alianza País, ¿verdad? Sí. Así que no. en contexto, profesor. Bueno es que ustedes saben que estamos en una coyuntura electoral. Sí, así es. Sí. Y que Alianza País, que es un partido político que tiene vocación de poder ha entendido que es vía las elecciones que hay que hacer los cambios políticos, económicos y sociales que requiere la República Dominicana para enrumbarse por un sendero de real y efectivo progreso donde la gente tenga posibilidad de, de alguna manera, tener una vida digna. Y entonces nosotros, desde esa visión, Estamos, naturalmente, ofertándole a San Francisco de Macorís la gran oportunidad de que elija un alcalde que no es miembro de la vieja y de la mala política, sino que es, desde los 13 años, un militante de la política y un académico de la política. De tal manera que con nosotros, como candidato a alcalde, San Francisco de Macorís se da la oportunidad, que no ha tenido antes, de llevar a un auténtico conocedor de la política y a un militante que asumirá compromisos efectivos. Y no se, ve, no se ve eso como petulante, como No, adorante. no, no, no. No, hey China, de ninguna ten manera. Cuidado porque tú sabes que la gente reacciona. No, sí, no, sí. no. De ¿eh? ninguna manera. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque en la psicología hemos aprendido que las personas no deben permitir que el otro, por alguna razón, la que tenga, deje de reconocer cuáles son las virtudes y las fortalezas que tú has sí. construido en un proceso sí, es tan largo como el que lo he construido yo. Además, la gente sabe, porque me conoce, que yo soy una persona que he construido un valor importante que se ha alejado de la política, ¿Qué? que es la humildad. Y por eso tuve mucha gente que de repente cuando llega a una posición pública, entonces el orgullo lo envenena y se aleja de la gente humilde. Nos gustaría escuchar su visión sobre el San Francisco de Macorís, que nosotros quisiéramos, o que usted entiende, que necesitamos los cambios que hay que hacer, lo que no se ha hecho en todos estos años. Bueno, yo soy de profesión maestro, y los profesores hemos aprendido algo muy valioso en la vida, que es la planificación. Sin planificación ninguna empresa puede imprimir la organización necesaria para que la misma, pueda aportarle las soluciones a lo que invierte en la empresa, en este caso a los ciudadanos. Yo como maestro, conociendo la importancia de la planificación, yo le tengo una propuesta a San Francisco de Macorís, escrita, conceptuada, ¿verdad? que está basada en seis ejes que están en este documento que tengo a mano. De tal manera Ahora, que no... Una pregunta, Chiro. Eh, sabemos que ningún alcalde, ningún... Eh, ningún síndico va a lograr resolver los problemas que tiene esta, esta, esta, esta ciudad. ¿Hay algún...? ¿Cómo que te, no? Eh? ¿Cómo que no? No, no, no. Todos no. Porque es que son demasiadas cosas. Bueno, Ahora, la pregunta mía es, más ¿cuáles son para ti los problemas más perentorios, los prioritarios que hay que enfrentar y que tú enfrentarías en caso de llegar a la posición? Tú sabes que, a mi juicio... Hay dos elementos que sí. de alguna manera eh, han convertido la ciudad de San Francisco de Macorís en una ciudad hostil, agresiva, sí. hacia sí. los derechos que tenemos los municipios de convivir en un territorio en base al respeto y en base a la consideración. Por ejemplo, a mí me parece que vivir en San Francisco de Macorís es un pandemonium. Sí. Derivado de una inconducta que definitivamente es el resultado de que la sociedad dominicana no tiene referente. Y es la falta de responsabilidad de los que se mueven en vehículos, en motores de dos y cuatro gomas, que están irrespetando la indicación vial de San Francisco de Macorís. Respecto no solamente la... Sí, violando la ley, sino poniendo a riesgo la vida de la gente que camina, no, y de ellos mismos. Y también. De, claro, naturalmente. Entonces, a mi juicio, eso, ese es un elemento que Alianza País y este servidor afrontará de manera enérgica para que también el doble estacionamiento que está entorpeciendo seriamente el dinamismo y la seguridad cuando la gente camina, repito, y se mueve en vehículos en esta ciudad, eso es un elemento clave. El para problema nosotros. vehicular... como es sí. un elemento clave también la muerte paulatina y miserable de la principal fuente acuífera que atraviesa nuestra ciudad, que es el río Jaya, y que por demás es un elemento de identidad del franco macorizano. Nosotros vamos a intervenir de manera determinada, como no lo ha hecho nadie nunca aquí en esta ciudad, el problema del vertido de manera cruda e irresponsable. ¿Cómo lo haría usted? De ese fecal... No. ¿Cómo lo haría colocando a San Francisco. Porque recuérdese que el alcalde actual prometió eso no, no, mismo en campaña no, y no, no, no ha pasado nada. Alex y yo somos diferentes. ¿En qué sentido? Porque Alex es un improvisado de la política. Oh, claro. Pero de la política. O sea, Ale sabe de y la además, Alex es un representante de la vieja y mala política. Y yo soy un representante de la política concebida y practicada desde principio. Pero tú acabas Te... de decir que tú eres un político viejo desde que los 13 años No, no, no eres sí, un no, no. muchacho. No, Pero es ideología. Cuando yo hablo de vieja política me refiero a los partidos tradicionales sí, sí, del ah, sistema. Ah, así sí, claro, sí, claro, está está la la otros, es. Es ideológico. Claro. Y el neobalagriismo. Sí, no. Como los valores. ¿Hay improvisación entonces actualmente? Ah, hay, no? hay dos. Tú sabes, sabes Tú sabes... ¿Tú sabes lo que va a hacer la alcaldía que nosotros encabecemos? ¿Qué va a hacer? Que va a colocar al pueblo todo de San Francisco de Macorís como protagonista de lo que es una exigencia del pueblo al gobierno central. Para que primero dejen de agredir y violar la ley en aquello del 10% del presupuesto. Sí, es de tal manera terrible. que el gobierno central no se convierta y deje de ser el agresor principal al derecho que tiene el municipio que reside en los territorios de los gobiernos locales a acceder a una parte del presupuesto para mejorar su calidad de vida. Chino, tengo dos preguntas para ti. La primera es que para mejorar el río Jaya, tú tienes que hacer un desplazamiento de familias. Y la segunda es que para mejorar el río Jaya, tú tienes que saber qué hacer con todas las aguas servidas y aguas negras que hay ahí, que es imposible para un gobierno municipal, ambas cosas. Mi segunda pregunta, ¿qué haría Chino como síndico para convertir a San Francisco de Macorís en una ciudad que sea motivo para visitar y convertirla en una ciudad turística y ecoturística? Mira, eh, Fulvio, no es esa la única vía para mejorar la calidad de las aguas del río Jaya, el desplazamiento de la gente que vive ahí. Yo tengo una visión, y puedo hacerlo, de que hay necesidad de crear un departamento de educación ambiental en el ayuntamiento que sea eficiente, no eso que hay ahí ahora. Ay, pero, eh, pero... No, no, no importa, no, no importa, no importa. No, importa, no, importa. no, ¿por qué? Porque ¿Por yo no... A yo me acostumbré a practicar la política desde el argumento y desde el debate. Claro. Yo no recurro al chisme. Eso, Fulvio, eso, eso es correcto. Debate. No, no. O sea, el no problema es que la gestión de no tiene un plan. Y entonces, como no tiene un plan Fulvio, yo no lo he visto. Ahí yo corroboro Escúchame, con usted. yo no he visto, no, no, que corroboro sí. que es así. Sí, es así. Yo tengo un plan. Pero, Chino, Ahora, mira, hay 14 mil viviendas. No, no, no, no importa. pero Escúchame, escúchame, tú me hiciste una pero, pregunta y déjame contestarte. Sí, vamos déjame, a escuchar el déjame, planteamiento para, de él. Full. Déjame contestarte. Vamos a ver. Yo tengo experiencia de que cuando se interviene al ser humano, desde la comunicación y desde la formación, tú puedes generar cambios en el ser humano. Es cierto. Cuando tú haces que el ser humano le encuentre sentido al discurso y a la prédica tuya, de que cierta realidad material o espiritual necesita un cambio efectivo. De tal manera que eso es lo que ha hecho falta en la gestión de Alex Díaz. Porque yo tengo el plan de constituir una unidad de promoción humana compuesta entre 15 y 20 trabajadores sociales que van a intervenir en esos territorios y le van a hacer ver a esa gente lo importante que es preservar el río Jaya. Como elemento identitario del franco macorizano. Pero, es que Pero también... Tú, tú tienes ahí, Chino, 14 mil viviendas que no tienen a dónde tirar las aguas servidas. Bien, aguas exactamente. Negras. Entonces, con el INAPA... Tiene que hacer un Con el INAPA, óyeme bien, y el Julio, con el INAPA y con San Francisco de Macorís convertido en un verdadero actor de presión al gobierno central. Entonces, que incluye a los comerciantes que incluya los sectores populares, que incluya todo lo que vimos aquí como actores de presión. Nosotros pretendemos que esas urbanizaciones que vierten ahí de manera irresponsable, ¿verdad? Y quienes urbanizaron, dejen de hacerlo. El, quisiera... el, no merc el mercado municipal. municipal. Me ok, adelante. El, me no, el ay, mercado municipal. No, no, eso no es nada. El mercado municipal, todo el mundo sabe qué es lo que requiere. Y por lo que ya he dicho, he dicho del incumplimiento y violación de la ley del 10% del presupuesto, es claro que el ayuntamiento, el gobierno local, no puede asumir la construcción de un mercado nuevo. Esa es una responsabilidad. O sea, usted no lo promete. Eh, no, no, De, lo de puede ninguna manera. Porque de dónde? No está menos, bien, ¿cómo no y eso es correcto. Por usted. A menos que no haya un cambio en la calidad de la democracia dominicana que impida que el presidencialismo. Y el poder ejecutivo hayan secuestrado el ejercicio de los eh, otros. Sí, no no creo. Que tú te vayas. Oye, el, el discurso que tú suyo ya deja. Sí, sí, pero espérate, claro, <risa> yo, yo no he preguntado nada. El discurso <risa> suyo, ¿cree usted que conecta con la población? Pero claro de que sí. La, la gente lo yo soy entiende. profesor. Pues yo siento como que, como yo que soy profundo. profesor y una de las virtudes que tiene un profesor. La gente es lo entiende. Que, sí, claro, que puede traducir. Okay. Mira, yo quiero que la gente No muy profundo. No solo los comunicadores pueden traducir. Deja el ruso no. ese. ¿Ruso que te digo? El yo puedo el traducir. Yo, yo, Además, escúchame que... los llamados. Mayano. Sí, sí, Óyeme. No, no, no. Esa es está mi manera de hablar. Mayano. Sí. Claro. Ahora, el pueblo de San Francisco de Macorís sabe de dónde yo soy. Sí. Y el pueblo de San Francisco de Macorís me ha visto a mí crecer como atleta destacado de este pueblo y de esta nación. El pueblo de San Francisco de Macorís me ha visto a mí trabajar zapatería en la calle Osto y en Pueblo Nuevo. Y el pueblo de San Francisco de Macorís me vio movilizarme, batallando defendiendo las libertades políticas y democráticas de la República Dominicana contra el gobierno neotrullista de Balaguer. De tal manera que yo no soy un desconocido para este pueblo. Y ese es uno de los partidos... Mira, yo quiero que está. antes de que tú te calles... No, no, callado, no quiero ¿Cuáles son los seis ejes? Ahí están. Ah, no, bueno. pero dime... Sí, cuáles que, son... Eh, eh, un momentito, un momentito. Un, un, un, un, un minuto. Un minuto para, para que él, por él por concluya Muy con bien. la parte de la. ahí. un momentito. Vamos a escuchar los seis ejes de la más funcionalidad de Vamos a, tengo a, a, a aquí paso. gobierno local inclusivo y participativo. Bien. Es clave. El pueblo participa ahí. Sí. Claro. Bien. No porque la oíste, ley. oíste la ley Alex. Lo sí, el es. pueblo ah. participa. Organización y ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal. Sí. Bien. En San Francisco de Macorís uh -huh. Te lo vamos a agradecer todos. Sí. sí. <risa> <risa> no, y más Pero que, que no se queden en no promesa que eso. Que te aquí te los te políticos prometen mucho. Acciones, programas y planes para propiciar el desarrollo comunitario. Todo desde la inclusión y la participación efectiva Perfecto. de las comunidades. Mm. Visión estratégica para el saneamiento ambiental y salubridad municipal. Con un... sí, claro, se incluye Vaya, todo el me... sí. La cañada grande. El problema de la de pluvial y sanitario, que es una obra que sí. San Francisco de Macorís tendrá que arrancarla. ¿Qué debe exigir. Como la ha arrancado otras sí. en la historia del gobierno. Y por un... tenemos aquí un eje muy importante vinculado con la sanidad emocional y física. ¿Qué se llama? Lo cultural, lo recreativo y lo deportivo. Excelente. Y tenemos también la supervisión, ojo, y fiscalización permanente como garantía de un ejercicio ético en la acción del gobierno local. Esos son los seis ejes. Ningún alcalde ha hablado así, Ya. vamos a hacer? Que se convierte en realidad porque sabemos hacerlo señores ahí está. Muy bien, muy eh, en poco en pocas palabras ha normal. llevado a una panorámica de lo que será la sindicatura de nuestro querido amigo y profesor chino gracias por estar chino aquí. Un un placer a por un placer permitir, <risa> por permitirme. No, permitir, me gustaría ver chino con ese grupo de regidores. <risa> <risa> no, no, esa gente lo